Qué bueno verte, me hace sentir muy bien, tienes una energía agradable, realmente tienes un no sé qué que me encanta y me gusta todo lo que haces, ¿ok? Tienes una actitud positiva genial, una maravillosa manera de pensar y eres hábil para todo, un verdadero ejemplo a seguir, gracias por ser así. Hola, es un verdadero placer saludarte hoy. Siempre estás feliz y quiero preguntarte, ¿cómo haces para siempre estar tan contento? Buena recomendación, me encanta que siempre dices las palabras correctas. Gracias por ser así, he disfrutado mucho compartir contigo. Gracias, hasta pronto y continúa siendo una persona sensacional. Valoro tu opinión, eres muy inteligente y sin duda, un gran ejemplo a seguir. Los cumplidos son buenas palabras que se dedican a esas personas que queremos y que nos gusta ver sonreír. Aunque también se pueden realizar a otras personas que no se conocen tanto pero que nos interesa tener una buena relación con ellos. Si alguna vez has recibido un cumplido cuando tienes un mal día, sabes que puede cambiar completamente tu estado de ánimo. Que te digan eres una persona sensacional o me gusta todo lo que haces o me encanta tu sonrisa o tienes un lindo cabello, ¿cómo haces para mantenerlo así? O tus ojos son lindos, me encantan o tienes un no sé qué, que me encanta es un refuerzo positivo y maravilloso. Si no sueles hacer cumplidos a otras personas pensando que no merecen la pena o simplemente porque te dan vergüenza, es momento de que cambies esos pensamientos. Igual que te gusta que te hagan cumplidos a ti, también es buena idea que hagas cumplidos a los demás. Estas frases tan cortas pero tan poderosas harán que tu relación con los demás mejore notablemente y que tu vínculo emocional se estreche. Los cumplidos son buenas palabras que se dedican a esas personas que queremos. Cumplidos que le encantarán. Del mismo modo. Antes de hacer un cumplido a alguna persona, es necesario que tengas en cuenta que deben salirte de manera natural. Puedes enviar los cumplidos como mensaje de texto o bien puedes, decírselo a esa persona especial cuando la tengas delante. Tú decides la forma de transmitir estas frases para mejorar el estado de ánimo de otra persona. Aunque cualquier medio es bueno para transmitir el mensaje positivo, nosotros te aconsejamos que lo hagas cara a cara siempre que tengas la ocasión, porque esto te permitirá estrechar aún más los lazos que tienes con los demás. Si es necesario apunta a estos cumplidos para que no se te olviden y poder utilizarlos en cuanto tengas la oportunidad de hacerlo no pierdas detalle de estos cumplidos que alegrarán el día a otra persona. No dudes en apuntarte estas frases. El mundo sería demasiado aburrido sin ti. Menos mal que has venido, ahora sí que me siento bien del todo. Gracias a ti puedo sonreír cada día. No sé qué haría si no estuvieras a mi lado. Me encanta la confianza que desprendes y que tienes en ti mismo. A. Me inspiras cada día, eres un gran ejemplo a seguir y para mí. Me encanta tú. Cualidad física. Me encanta tu, cualidad emocional. Tienes una sonrisa contagiosa. Además del chocolate, eres mi dulce preferido. Me encanta la forma en que me haces pensar cuando te escucho hablar. Tu risa es mi sonido favorito. Haces las mejores galletas del mundo. Haces la mejor comida del mundo. Me encanta la forma que tienes de vestir. Tienes mucha fuerza. Eres un barra a gran líder. Tu energía es contagiosa, me encanta estar a tu lado. Me gustaría hacer un viaje por carretera de 10 horas contigo. No hay otra madre como tú en el mundo. No hay un padre como tú en el mundo. No hay un hermano barra tío barra sobrino barra amigo como tú en el mundo. Eres la persona más inteligente que conozco. Eres la persona más creativa que conozco. Eres la definición de elegancia y buen gusto. Eres irreemplazable en mi vida. Gracias por ser como eres. ¿Alguna vez te han dicho alguna de estas frases? Si la respuesta es afirmativa, entonces sabrás el sentimiento tan bonito que se despierta en tu interior cada vez que escuchas estas palabras y llegan hasta tu corazón. Por este mismo motivo, no dudes en apuntarte estas frases para que a partir de ahora, Seas tú quien las diga a una persona especial. Además, cuanto más dices este tipo de cosas, más te darás cuenta que los demás comienzan a tenerte aprecio por los sentimientos tan bonitos que transmites con tus palabras amables hacia ellos. Alegra el día de una persona con estas palabras y mejora su estado de ánimo en menos de dos segundos. Piensa en la última vez que alguien te felicitó o te elogió. Seguro te gustó. Los cumplidos o elogios. Son algo bueno y hay que hacerlo siempre. No quiero entrar en detalles. Solo acostúmbrate a dar cumplidos, es una orden. La regla aquí es sencilla. Dentro de los primeros cinco segundos después del momento en que veas a alguien, coloca una gran sonrisa, junto al gesto de pulgar arriba y di, hola, qué bueno verte. Alegraste mi día. Es que tienes una energía agradable. Gracias por eso. Me gusta que siempre estás feliz. Punto. Y después de hablar o interactuar siempre con respeto y elegancia. Cierra el juego, así. Te admiro, tienes una actitud positiva contagiosa, eres hábil para el trabajo y bien inteligente. Ya debo irme pero quiero decirte algo, Continúa siendo una persona maravillosa.